15 del mes de mayo a las 3 de la tarde. Marco, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no hablaste, Marco? ¿Por qué no respondiste a lo que dijo Andalgis y Genaro? ¿Qué tienes que decir? ¿Estás dispuesto? ¿Por qué no hablas, Marlon? Darle su respuesta de aquí se Tanto Marlon como Marlon Martínez se negaron a ofrecer declaraciones. Será hasta el próximo...